Vez, en el medio de la crisis Dios lo haga otra vez en el medio de la crisis Es que Dios lo otra vez en el medio de la crisis Es que Dios lo otra vez en el medio de la crisis Y si el año pasado hizo mucho más ahora si El año pasado hizo mucho más ahora No te desespera hermano Dios te pondrá su corona No te desespera hermano Dios te pondrá su corona Dios lo haga otra vez en el medio de la crisis Dios habla otra vez en el otra vez En el medio de la crisis Es que yo Otra vez En el medio de la crisis Muchos están desesperados Por lo que está pasando Muchos están desesperados Por lo que está pasando No te desespero hermano hermano, Dios nunca no ha abandonado. No te desespera hermano, Dios nunca no ha abandonado. Dios lo haga otra vez en el medio de la crisis. Dios lo haga otra vez en el medio de la crisis. Es que Dios lo haga otra vez en el medio de la crisis. Es que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 Es que Dios otra vez en el medio de la crisis Es que Dios otra vez en el medio de la crisis Muchos están desesperados por lo que está pasando Muchos están desesperados por lo que está pasando No te desespera hermano Mi Dios te tiene en su mano No te desespera hermano